Siempre está dispuesta a perrear el la disco. ¡Vamos para allá! Ella siempre está dispuesta a hacer de todo y ella siempre está dispuesta a perrear el la disco. Ella siempre está dispuesta para hacer de todo La otra noche tuvo un sueño donde nos conocimos Al en el baño de la disco lo hicimos De lado, wow, tuve que decirle que me tiene afición, me tiene todo controlado. Oh, y una sin postura, tremenda locura. Y no puedo negar que está dura. Fuego. Y como lo perrean disco bajando hasta el suelo y dando cintura. Bailame, bailame, no mami contra la pared. Bailame, bailame, al igual go, que go. El otra vez.